Bueno, bueno ya estamos en esta tercera lección en esta tercera lección lo que te voy a explicar es a cómo crear un archivo nuevo entonces nos vamos primero aquí a donde dice crear nuevo y tenemos muchas opciones entonces vamos a empezar en orden para que sea fácil de entender el primer panel es este en donde tenemos todos los predeterminados que photoshop nos da para crear un archivo nuevo sin tener que pues, personalizarlo nosotros mismos. Sencillamente le oprimimos y le damos en crear. Lo que nos interesa es aprender a cómo crear un espacio propio. Entonces, para eso nos vamos a este segundo panel. En este segundo panel tenemos pues, unas opciones que las iremos viendo de poquito. Entonces, la primera de estas es el nombre, donde decidimos eh, pues, en este ejemplo que va para Instagram para un formato vertical. Entonces, le ponemos el nombre Instagram vertical una vez renombrado, entonces lo que empezamos a modificar es la anchura y la altura y pues la medida en la que vamos a trabajar como vamos para web entonces lo trabajamos en píxeles. pero si fuera para imprenta o impreso lo trabajaremos en pulgadas, centímetros, milímetros, puntos o picas y como definimos que iba a ser Instagram en vertical entonces le damos una anchura de 1350 y 1080 de altura que es lo óptimo para Instagram como es para web la resolución recomendada son 72 pero si fuera para impresión te recomiendo en 300 el modo de color en RGB y si fuera en impresión CMYK y 8 bits lo dejamos en 8 bits en esto del contenido de fondo tenemos tres colores blanco, negro y color de fondo color de fondo significa transparente eh, normalmente se suele trabajar en blanco entonces lo dejamos en blanco y tenemos unas opciones avanzadas que es por ejemplo si tienes eh, un espacio de color predeterminado en este caso lo dejaremos quieto y le damos en crear de esta manera creamos nuestro espacio de trabajo pero qué pasa si eh, pues queremos crear eh, otra vez este espacio de trabajo pero sin tener que hacer todo esto de nuevamente entonces lo que hacemos es darle el nombre Aquí tenemos una opción que nos dice guardar. Le ponemos el nombre otra vez. Y le damos en donde dice guardar. Y nos lo guarda como un ajuste preestablecido. Como ven, aquí tenemos eh, una tercera ventana en donde pues, tenemos varias opciones. La primera de estas es lo más reciente que hemos utilizado. la segunda son las que hemos creado nosotros mismos y las hemos guardado, entonces tenemos YouTube miniatura y Instagram vertical. Tenemos opciones predeterminadas que él nos recomienda, por ejemplo, para foto, para imprimir, obra de arte, web, móvil y película. Y pues de esta manera creamos un archivo de manera muy sencilla. Si te ha gustado este video, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, te invito a ver el canal y a ver las otras lecciones que van en continuación de este curso.